¿No ¿Sí se a grabar? ¿Ya? Oh. Sí, ya llegó <risa> oh, No, está, está ensayando, está ensayando está, ensayando? ¿Y ya está avanzando ¿Sí? Vicente ¿Y, no? y si lo hace, en serio, siempre. Hey guys Entonces claro, podríamos <risa> decir que es loco <risa> <risa> Tutito Sí, siempre Ya, ya. hoy día a comienzo de las festividades es... Básicamente... uh. ¿Qué Ay. se puede echar más atrás oye ya nos vamos el, el itinerario primero es san vicente Ráscalo de jason Check-in del peaje llevamos una hora de viaje y recién llegamos al peaje estaba muy congestionado. en Honduras, sí, pero ya no se me hace. Y ahora vamos a ingresar al túnel. Hay un túnel. Hay un túnel. ¿Qué es? Special the big of Carini Adolfo de Carini, de de Carini, de New de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de Carini, de de de Carini, de Carini, de Carini, Estamos en San Vicente, en la casa de los familiares de Adolfo, quien fue quien me recibió en mi viaje a Berlín, cuando no tenía este bloque. Vamos a empezar el 18 acá, hay eh, pollitos, empanadas, hechas acá. Agradezco, Greta a Fito, la invitación. ¡Dios, la Fito! Eh, la estadía de acá se alargó, no pudimos decir que no al quedarnos. Y ahora estamos caminando un poco por San Vicente para conocer. ¿Qué te parecía la experiencia, aquí, Eh... Hemos comido, York ¿Está este Que hay un aquileo acá. ¿Hay un aquileo? Hay un aquileo y una muerta. Y que fue más pro de la, que... la caja. ¡Chao! ¡Adiós! Así se acaba la Experiencia San Vicente. Nos recibió como si fuéramos... Unos más. Unos más. La, la, la gente de San Vicente al menos puedo decir que es muy, muy buena gente. Muy amable. Sí, qué manera de aguantarnos. Nos comimos todo. ¿eh? Chao. Gracias. Chao. chao. Y ahora eh, a Valparaíso los pasajes. Gracias por el festival de Morales. ¿San Vicente de Tahuatahua? Correcto. la región. La que viene después de la quinta. Y antes de la séptima, claro. Claro, pero es que entre es medias está la RM. Es como un capítulo especial, es como el capítulo de Navidad de una serie. Ah, que tiene su numeración propia. Esto. Claro, que la región metropolitana es como un capítulo de Halloween Claro, podríamos decir que eh, claro. Claro.